Hola chicos, espero que la estén pasando muy pero muy bien El día de hoy tenemos en sala a Juan Camilo Palacios Una persona que fue una de las afectadas por un broker que resultó ser un scam eh, Llamado Ontega Probable mucho, Probablemente muchos de ustedes no conozcan esta plataforma Pero aquí tenemos a Juan Camilo para que nos explique todo eso Mucho gusto Juan Camilo Gracias, Emanuel. Buenos días a todos eh, por su tiempo. Eh, sí, en efecto, Emanuel, eh, fui víctima de estafa por parte de un broker. Eh, quiero pues hacer la claridad que es un grupo empresarial eh, denominado Ontega, Warren Bowie, X-Train y actualmente ha mutado a la marca Capex. Eh, digamos que la metodología es la misma, eh, pues es un broker que ofrece sus servicios para principiantes en la actividad de trading eh, para interactuar en, en la bolsa de valores y pues eh, no sé si te parezca Manuel inicialmente pues te te, te manifiesto como fue que contacté, me contactaron ellos eh, Perfecto. y yo, pues tenía cierta gracias gracias Manuel eh, pues tenía inquietud sobre cómo hacer unas inversiones en trading, había escuchado comentarios muy positivos de personas pues, que en efecto tenían unos resultados financieros muy favorables, mm, debido a eso por redes empecé a buscar, eh, a buscar información y me salió un link de, de, de Warren Wobble, que es el de Montega, eh, pues referente a que si sí, estaba interesado en obtener información, eh, en fin le, me, le suministré mis datos, mi número de celular, ese señor ey, eh, fue el que te metió a la plataforma eh, a mí me contactó una señora Valeria Carvajal que es la que es como la ejecutiva porque dentro del portafolio de servicios que ellos ofrecen es que te dan una persona de para ti, eh, eh, digamos que el plus que ofrece este broker, y tema de trading, pues te dan una operación dedicada, te dan una persona experta, eh, que va a estar haciendo un acompañamiento para que tome las mejores decisiones, para que como operar en bolsa, en fin. Al comienzo son muy cordiales, muy joviales, muy comprensivos y muy colaboradores. Juan, ¿cuánto eh, fue el dinero que, que tú invertiste? Al, eh, inicial, señor. Bueno, la inversión inicial fue 200 dólares. Pero al final del ejercicio resulté apunte en reos, invirtiendo 9 mil, de los cuales me devolvieron 2 mil, y pues asumiendo una pérdida de 7 mil dólares. ¿Cuánto entonces, dinero ibas que, a, que, a, que a que obtener es, de es, ganancia es por la... 200 dólares? O sea, tú dabas 200 dólares y ¿cuánto te daban <ríe> bueno, de ganancia en cuánto tiempo? Bueno, entonces en 200 dólares empezamos a operar. Eh, ellos me abrieron un usuario en su plataforma con clave, con password. Eh, pues se veía muy serio el... el el sistema de interacción en, en, en bolsa, o sea, se ve muy bien el aplicativo, muy funcional en, en la app de celular, también te dan una app para que la descargues y puedas interactuar, inicialmente ellos me dicen, bueno, vamos a abrir una operación en, en oro, vamos a, a abrir una operación en Dow Jones, tenemos información de los mercados, que el oro va a repuntar, que eh, el Dow Jones eh, a causa la inflación de los indicadores eh, económicos financieros de Estados Unidos, eh, va a tener unos porcentajes favorables, mejor dicho, eh, ellos se van a entender que son expertos en el tema, por eso tienen un poder de convicción amplio, o sea, eh, a mí me dicen que el petróleo no llegó, datos de la bolsa, eh, el, el Brent de Inglaterra está, está a dólares la guerra la guerra en Ucrania ha causado tal efecto bueno, o sea te, te, te pintan el tema un escenario pues que te imprime confianza, entonces de los 200 dólares empecé a invertir en, en operaciones, en oro en divisas, en petróleo que es el CL en Dow Jones y pues empezaba yo a, a obtener unos resultados favorables yo, ellos me decían: mira, vamos a abrir una operación eh, con pérdida, con cierre de pérdida de ganancia, eh, o, con, o con toma de ganancia, o con cierre a pérdida de tanto. Entonces, digamos que fuimos, en, me fueron indicando cómo, cómo operar, y pues, y no tenía inicialmente los resultados fueron favorables. Eh, de los 200 dólares, yo a la semana ya, ya tenía 300 en la cuenta. Si tú invitabas a pues, otra persona a la plataforma, ¿tenías algún tipo de ganancia? No, digamos que, que ellos, ah, sí, sí, este, sí ya que me recuerdo así, ellos me, sí, me decían que tenía, que me daban un bono de 200 dólares adicionales por cada persona que lograra vincular al al, al, al esquema que ellos manejan. Sí, es, es así que ellos que daban un bono adicional. Y otra cosa me llamó la atención de este broker que listo tú invertías 200 dólares y ellos te daban 200 dólares adicionales para operar, o sea en tu plataforma en tu margen aparecían 400 dólares de la inversión total entonces digamos eso, eso pues a, a uno es muy favorable ¿verdad? que me estén claro. dando 200 dólares adicionales, que por de nuevo, que bueno, eso eso Sí, es desde llamativo. el primer día la gente veía que el dinero se multiplicaba por dos, digamos. Claro, claro. Y pues tú el resultados en, una, en un margen de cuenta y que te dan ellos en tu usuario, ves creciendo ese monto, pues obviamente tú ves, en, tú ves el tema fácil. Lo otro es que ellos ellos son muy astutos. Dicen, no, eh, vamos a hacer la prueba, Juan Camilo, para que te veas que esto es un negocio serio. No es que se eh, retira a los, a los ocho días. Más o menos me dieron la opción de retirar 20 dólares. Entonces retiré 20 dólares, me los hicieron como retorno o reembolso a la tarjeta de crédito. Eso me inspiró en más confianza. ¿Te depositaban directamente Entonces, ya, en una tarjeta lo, de crédito? En la tarjeta de crédito con la cual yo había hecho el... Eh, había hecho el pago, uh, pero es que Porque, de, de esa manera pues, pues, sí queda registro de transacciones y movimientos es es bastante serio o sea se ve bastante serio desde de, de lo que tú me dices. Por Dios, por Dios, por Dios eh, es bastante bastante serio más. Te hace firmar a ti un contrato, un contrato donde tienes que adjuntar también las autorizaciones de las operaciones que haces con tarjeta de crédito y la los montos y, y obviamente eh, mandar fotos de las tarjetas de crédito por el frente y por el dorso tapando los números de seguridad y todo eso digamos que en ese sentido a uno le inspira mucha confianza el broker, entonces ya una semana operando me dijeron Juan Camilo ya es hora de que tú empiezas a pensar en grande, que te proyectes mira las utilidades, mira los dividendos que has obtenido es hora de que tú empiezas a proyectarte en grande entonces te propongo lo siguiente, invierte mil dólares, yo te doy, te regalo tres posiciones protegidas de 600 dólares. ¿Qué son $200, posiciones perdón. protegidas? Entonces posiciones protegidas es que cuando yo llego, mi margen de pérdida llega a 200 dólares, ellos asumen la pérdida. Ah, ok. Ellos asumen la pérdida, ellos me regalan eso. O es sea, como, no te daban garantía de que, que sí la... o sí ibas a ganar, sino que también ellos asumían el riesgo sí, si habían perdido. Es, si habían pérdidas, pues eh, ellos, ellos me regalaban 600 dólares si yo invertía 1,200. Listo, accedí a invertir los 1,200, no te niego. Eh, los resultados fueron buenos. Llegué a tener en mi cuenta 45 mil dólares operando, con un margen de utilidad de seis mil. Pero obviamente yo, eh, a la medida que iba creciendo en, eh, en mi negocio, iba haciendo una inversión mayúscula, y ellos me iban ofreciendo más, más arandelas. Después me daban posiciones protegidas de 600 dólares, después me regalaban un bono que por la Virgen de Guadalupe, ya en septiembre me regalaron un bono de no sé cuántos dólares. En fin, o sea, los tipos son expertos en enredar a las personas. Mi problema cuando empezó, Juan, disculpa trabajar, el, el, Juan Camilo, el término yo. interés compuesto lo llegaban a utilizar no no no no era operaciones básicamente trading okay, indicadores okay. Eh, indicadores financieros John, petróleo oro divisas eh, minerales eh, bueno en fin todo sí, ese sí. tipo de indicadores que maneja la bolsa el problema es cuando empezó mi pesadilla cuando un día Valeria Carvajal me dijo, Juan Camilo, te tengo una propuesta. ¿Quién es Valeria? Te eh, veo que tienes un mal. Eh, mi, mi ejecutiva designada, Valeria Carvajal fue la ejecutiva que me designó el trading para atenderme. Yo eh, te veo muy bien, has evolucionado muchísimo, te felicito, pero te tengo una propuesta, Juan Camilo. Hoy puedes ganar 5 mil dólares en una sola operación. Uy, Valeria, me llama la atención, pues como ella me inspiró tanta confianza y hacía ganar. Entonces dijo, abramos una operación de mil o dos mil dólares en barriles de petróleo, en CL. Abramoslo porque ya en Ucrania... Pasó esto, la bolsa en Estados Unidos pasó esto, ni los índices de inflación tanto, el petróleo pues ha tenido una volatilidad por la guerra el de Rusia. Sí, bueno, que en fin, de hecho hubo un momento en el que el petróleo estaba que... a menos de un dólar el barril. Me acuerdo de ese momento que bajó, pero a niveles. Exacto. Esta... Entonces. Sí, eh, exageradamente desvistos, históricos, en algo de sentido común que tengo, Valeria, pero pues es que, que para mí la operación que me estás haciendo abrir es como inverso a lo que veo que está pasando, ¿no? Pues la noticia no, Juan Camilo, no te preocupes, esos son los especuladores que ellos saben. Bueno, yo accedí, invertí como mil o dos mil dólares en esa operación, cuando sí, señor, empezó a registrar pérdida pérdida, pérdida, pérdida, eh, yo tengo que eh, tener un margen de operación ahí en la plataforma que no esté por debajo del 2%, mi margen de operación empezó a ese al, al, al, al 1.5, ya cuando estaba en el 1 me llamó Juan Camilo, se te va a liquidar la cuenta, no podemos hacer nada, si tú no inyectas mínimo dos mil dólares la cuenta cuentas te telequías te va a caer en cero, Valerio, pero tú viste la que me dijiste, me indujiste a hacer esta inversión, es el colmo que ahora en malos términos me vienes a decir dije, no, Juan Camilo, me da pena contigo, pero que tomaste la decisión, viste tú yo no tuve nada que ver, le dije, pero ¿cómo si tú eras la experta? si tú eres la que maneja el experticio del tema, ¿cómo me vienes a decir eso a mí ahora? no, eh, lo siento, Juan Camilo pero así son las cosas, entonces te voy a hablar con mi, te voy a comunicar con mi jefe el jefe ya, Carlos Ruiz Carlos Ruiz me dijo: No, sí, Juan Camino, Ellos, la mayoría, son mexicanos. Juan Camilo, mira, ya examiné tu cuenta. Desafortunadamente, no podemos hacer nada. Y si tú si no es malas jugadas y tú estás en margen, se te va a liquidar la cuenta en cuestión de horas, en cuestión de minutos, si tú no accedes a inyectarle capital. Son dos mil dólares, pero la ventaja, Juan Camilo, es que te vamos a dar otros dos mil para que sigas operando. No te vamos a desamparar, no te vamos a dejar solo. Bueno, pues levantése la plata donde sea. Y un, dos mil dólares. Accedí nuevamente, pues, y eh, accedí a la presión. Lo mismo, entonces ya salvé la cuenta, empezamos a hacer otras operaciones, digamos que la cuestión se, se empezó a nivelar, y hoy se va, yo retiro de doscientos cincuenta dólares que era lo, que, lo máximo que yo me probaba, o sea, de los mil que invertí al final del día, solo pude retirar los 2.000. Pero eh, seguimos en lo mismo, entonces, nuevamente hacer operaciones, hasta que volvió a presentarse la misma situación con un indicador que se llama estaño, que yo me decía, no, mira, el estaño es la materia prima para los microchips, no sé qué, bla, bla, bla, Está ahorita a la vez eh, a la venta, a la vez en saldos rojos, pero no te preocupes, vamos con toda, vamos a recuperar lo que perdiste en la primera, no te preocupes. Entonces abre una operación. En tanto no fue tan agresiva ¿no? como ellos me decían. Ellos me decían abrir una operación de 5 mil eh, unidades. Este, no, yo voy a abrir mil, o sea, me fui en un, por un lado muy conservador. Igual, entonces empezamos a incurrir en las pérdidas, el, el indicador fue inverso a lo que ellos habían proyectado Y lo mismo, otra vez Juan Camilo, usted es el que toma la decisión, nosotros Digo, pero yo tomo la decisión basada en el criterio de ustedes como burócratas expertos, ¿no? Ya lo último se tornan agresivos, se tornan groseros Y le dije lo mismo, me llamó tal Carlos Ruiz y dijo, no eh, Juan Camilo, se te da liquida la cuenta nuevamente, eh, no sabes, eh, manejate con prudencia, bueno, en fin, la culpa es de uno. Eh, le dije, no, pues, ver qué, Carlos? Yo no le voy a indistar ni un peso más a eso. Devuélvame lo que tengo, porque yo tenía una, tengo, más, tengo 45 mil dólares ahí, ¿cómo me van a, ir a decir que no? Que el margen. Eso fue un 16 de septiembre. Recuerdo mucho que yo les dije, les di mi negativa, y no voy a invertir ni un solo centavo más en eso. Ya me siento asaltado en mi buena fe. ¿Por qué me inducen ustedes al error? Ta, ta, ta? Y oh, bueno, Juan Camilo, entonces asume las consecuencias. ¿Qué pasó? Ya empezaron, empezaron a abrirme operaciones en contraposición en usuario. O sea, ellos ingresaron supuestamente en usuario que era personal intransferible y abrieron operaciones en contraposición de tal forma de que el saldo, o sea, la cuenta se liquidara. La cuenta se quemó se a hacer... fue, se fue a pérdidas ya el lunes, eso fue un viernes, 19, 16 y el lunes 20, 19, la cuenta ya estaba en cero liquidada y pues muy, muy, muy cínicos ellos me llaman el lunes a camino, mira lo que pasó. Entonces, si quieres volver a operar con nosotros, son mínimo dos mil dólares, pero pues ya, ya más restringido, ¿no? o sea, fuera de eso, castigado. y de, no, qué pena con ustedes, yo no voy a invertirme un centavo más, eh, porque digo que es el mismo broker de Warren, X Train eh, Dentro de la, la actividad que estuve con Valeria, yo le pregunté a ella, bueno, ustedes tienen clientes acá en Colombia, muéstrame cómo funciona, ta, ta, ta. Ella me mandó un pantallazo de su terminal de trabajo, ella siendo identificada como una persona de Warren, me mandó el pantallazo de su terminal de trabajo, y ahí decía, estaba metida en la plataforma Ontega, yo le dije, pero ven, Valerio, ustedes son los mismos de Ontega, y créeme que lo no he escuchado comentarios positivos de ustedes, ¡pum!, borró el pantallazo. No, no, no, Juan Camilo, era para mostrarte, es que son empresas partner que no sé qué, bueno, en fin. Eh, hicimos más indagaciones, contactamos a don Agustín, eh, alguna persona me dijo que ellos eran una, que ellos manejaban plataformas demo. O sea, si bien es cierto, si tenían operando, habían clientes de esos que operaban en el mercado bursátil, también utilizaban plataformas demos para incautar a la gente. Y le hallo lógica a eso, ¿por qué? Porque en una plataforma demo yo te puedo ofrecer a ti posiciones protegidas de 600, 200, un millón de dólares, si es claro. un simulador. No hay pérdida alguna, pero la plata sí la están recibiendo ellos. En una plataforma de yo te puedo regalar a ti bonos por la Virgen de Guadalupe, 200, no, no, 400, 600 dólares. No, y pueden inducir y no cuentas nada, o sea. a, a, a pérdida, pueden inducir esas cuentas a que se vayan a cero y en realidad ellos no están teniendo ningún tipo de pérdida. La pérdida eh, es la persona que metió porque le están justificando una pérdida que no existe. Exactamente, y en un simulador, ¿verdad? Es en, en, en un simulador. Eso es lo otro. Y pues que básicamente te inducen a cometer errores. Y claramente, pues si tú analizas, ellos te, te están diciendo, no, pues es que, que toma la decisión. Yo solo le hago la recomendación. O sea, es hacer la paz. Juan Camilo, eh, nos quedan 8 que minutos. Con las personas. Entonces, eh. Eh, quiero que no, nos cuentes eh, en qué punto te, eh, te dan, porque tú sí recuperaste eh, alguna cantidad, aunque sea mínima, de dinero. Eh, no tu inversión total, pero algo recuperaste. En qué punto ellos, eh, o, qué, o qué, qué te dijeron, ¿Qué, cuál fue la excusa para devolverte eh, ca esa cantidad de dinero, qué fue lo que te dijeron. Ah, bueno, eh, lo que te digo, eh, como de, de al comienzo yo tenía buenos resultados, eh, yo iba retirando de a 200, de a 250, eso sí, yo retiraba plata y ellos insistían en que tenía que volver a consignar, y yo venga, pero si estoy, estoy retirando plata, ¿qué sentido tiene volver a consignar la misma la misma cantidad? No, es que hoy es el sorteo de no sé qué, hoy es, hoy es el bono, bueno, se inventaron una cantidad de cosas bárbaras digo no pues yo voy a retirar y no voy a volver a invertir porque tengo 45 mil dólares en la cuenta 250 no van a afectar mi operación eh, entonces yo, yo me les ponía también firmes y pues eh, lo digamos que esos esos dos mil dólares los retiré de retiró de 250 de a 200 porque no me dejas retirar más, yo pedía a 500 y no, no, que no, que pones no en riesgo tu cuenta y la idea es que tú sigas acá trabajando con nosotros, que sigas recibiendo. Bueno, en fin, eh, una serie de irregularidades, pues que, que son expertos en, en enredar a las personas. Y pues en la mayoría del grupo hemos examinado la metodología tanto de eh, Ontega, de Warren, como de eh, X-Train para eh, captar a las personas y la metodología es la misma. Es exactamente la misma. O sea, te ponen un broker o un ejecutivo dedicado a manejar tu cuenta y al final del día te inducen a cometer errores y obviamente tú en el nivel de desespero pues si accesa a inyectarle más capital. ¿Condiciones? Actualmente no existe. También. Sí existe, sí existe. Tú puedes encontrar publicidad en Ontega, puedes encontrar blogs en, en periódicos económicos, en revistas económicas eh, digitales, hablando bien de esos rockets, que obviamente es prepago por ellos. Pero lo otro es que, que quiero manifestar lo siguiente. Una vez tú empiezas a detectar la pérdida y empiezas a afirmar a por redes que son ladrones, que tengan cuidado, que yo no quiero que a los demás les suceda lo que a mí me sucedió, te empiezan a contactar personas garantizándote que te pueden hacer la evolución de tu dinero que concluimos nosotros con los dos grupo que hacen parte de la misma red y aprovechándote de tu desespero aprovechándose de la situación difícil en la que estás porque es que esto le trae unos problemas económicos le trae problemas familiares claro. mire, son las personas más crueles que tú puedes conocer cuando ya le dices que no tienes dinero fácilmente y sin, sin parpadearte y si no pues vende tu casa, vende tu carro, hipoteca tu casa, haga lo que tengas que hacer, pero no pierdas, o sea, un nivel de, de crueldad, digo yo, porque hay personas aquí en el grupo que han perdido más de 10 mil dólares, todos los ahorros de toda su vida, hay una señora conchita en México que perdió 30 mil dólares, una señora mayor, adulto mayor, esa, esa, esas personas son infames, miserables entonces qué pasa a, a, a, como una forma accesoria a lo que pasa tienen un, una red de, de personas que dicen que garantizan la recuperación que piden ellos 200 dólares que para gastos eh, de fotocopias gastos notariales que gastos 200. y eso al final del día es otro carretazo porque usan perfiles falsos por redes para decirte no mira yo te ayudo yo fui víctima eh, yo soy abogado yo trabajo con ellos en México, trabajo con ellos en República Dominicana, bueno, en fin, tú miras los perfiles y son, tienen cuatro amigos, cinco amigos, o sea, son perfiles falsos y, y, y de tal forma son tan miserables que aparte de que te roban, te vuelven a robar con la argumentación de que te van a ayudar a recuperar lo invertido. Digamos que es una red muy compleja, eh, si ahora tiene la oportunidad de conversar con don Agustín, él ha hecho unas investigaciones muy serias él pues eh, tiene conocimiento de temas de seguridad él ha hecho investigaciones muy serias en ese sentido y pues tiene como identificadas a las personas que están detrás de ese clan porque es un cartel, la verdad es un cartel, yo lo denomino el cartel del fake trading de la ciberestad porque, porque pues son personas que se dedican a eso son empresas criminales Igual hay personas que no denuncian por temor, por vergüenza o simplemente porque dicen, bueno, perdí 200 dólares, pues no es mucho. He visto no también a a que gente eso, que se queja de Ontega llamada... en redes sociales, los amenazan y, y les escriben eh, diciéndoles eh, hasta improperios para asustarlos y que borren los comentarios y borren sus opiniones sobre esta plataforma. Eso, eso es así, Juan. Correcto, estamos totalmente de acuerdo, son personas que se tornan agresivas, cuando tú no accedes a, los, a las pretensiones de ellos, se tornan agresivas, ya pasan de hablarte dulcemente a decir que eres un perdedor, un miserable, que no tienes visión en la vida, no tienes visión, o sea, y que pues que no sabes, eh, que si uno les hace reclamo, pues que uno no sabe esto. Que ellos son expertos en el tema, bueno, son una, reclutan personas para enredar a, a, a, a la gente del común. Y pues, eh, como, como te digo, yo vine a, a conocer un poco el funcionamiento, o sea, afortunadamente ya cuando incurrió en pérdidas, pero pues como, como decimos en el, otro el grupo, eh, es, está, hay que tener empatía con los demás. Claro. Y pues, hombre, así como hay personas que denunciamos, hay personas que fácilmente pueden estar cayendo en las redes de estas de estas mafias. Y pues lo que queremos nosotros es que no haya más víctimas, porque en efecto se le puede arreglar la vida a cualquiera. Puede, puede llevar a cualquiera al suicidio. O sea, si usted, si usted asume es una pérdida grande, si los ricos de este mundo en las crisis de las bolsas del 29 y de 2008 decidían tirarse de los, de los edificios al verte en ruinas, que será una persona como uno del común, que de pronto no son los únicos ahorros que tiene, que hipotecó la casa, vendió el carro. Eso, eso afecta psicológicamente y estas personas son por el no les importa absolutamente nada. Entonces, eh, más o menos, ese, esa, esa es mi situación, es mi testimonio. Eh, eso fue lo que me pasó y, pues, la invitación también es a las personas que sean muy cautas hay plataformas como en las cuales tú puedes consultar el broker en el que piensas operar porque en sí pues el trading es un mundo interesante es atractivo para los inversionistas en pequeña escala pero como dicen por ahí es mejor conocer documentales pues, que uno no conoce, ¿no? Claro. Ellos aprovechan todo eso, que un principiante, unos neonato en el tema se aprovechan de esa mm. situación, de esa coyuntura, y pues eh, ganan tu confianza y resultan así, estafándote. Digamos uh -huh. que yo me retiré a tiempo porque pues entre otras cosas no quería no llamar a casa dije, yo no voy ya, a ya castigar mis tarjetas de crédito al tema. Parece que se está quedando el... o... en como tarjeta. pegada la llamada. Pero Juan Camilo, ya nos quedan okay. segundos para que termine esta llamada. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias por, por eh, mostrar todo lo que ha pasado con este broker. Y vamos a seguir eh, documentando sobre todo los, los testimonios que hay atrás de este broker. Eh, para, justamente para lo que tú decías, evitar que las personas caigan en él. Bueno, se nos cayó la llamada, chicos. Pero eh, eso es lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias eh, a Juan Camilo y pues nos vemos hasta la próxima. Vamos a seguir eh, grabando este tipo de testimonios. Chao.